El mar me ha acompañado toda la vida. Me fascina su poder. Hay días en los que permanece calmado, tranquilo, como la expectativa. Pero hay otros días en los que las olas baten contra la costa con nervio, como si ansiaran cambiarlo todo. La gente es como la mar. Cuando se agita, es una fuerza desobediente y rebelde. Una fuerza indomable. Algunos tratan de domesticarnos y dominarnos. La verdad, es que vamos y venimos como las mareas y mostramos nuestra potencia colectiva cuando menos se nos espera. El 15M fue un temporal político. Fue la demostración de que si la ciudadanía quiere puede ponerlo todo patas arriba. Fue una fuerza ingobernable desde dentro y desde fuera. Fue bello sentirse nadie en medio de una multitud que lo reclamaba todo ser parte de un anonimato masivo y extrañamente representativo. Ser la mar batiendo olas de dignidad. Pero la marejada no dura siempre. Mareas bajas y altas se turnan haciéndonos ver que todos los procesos vitales tienen sus ciclo. Excitación, relajación, contracción, distensión. Y en una de esas nació Podemos. En menos de dos años han pasado muchas cosas. La vida da muchas vueltas. Hace dos años no me imaginaba que pasaría de luchar en la calle a luchar en un lugar cerrado y opaco. Podemos no es perfecto, nos equivocaremos muchas veces, pero hay una cosa que está clara. Nunca vamos a equivocarnos de bando. Vamos a ser un escudo en manos de la gente corriente para defenderse de la crisis y de aquellos que cada día venden nuestro país a pedazos. Hay mucha gente luchando por cambiar las cosas de verdad. Mucha gente deseando volver a vivir una marejada política. Vamos a batir juntos las olas. Seamos un temporal. Vamos a hacer el Mar del Sur que lo cambia todo. Contigo, con la gente, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!